bienvenidos a estas séptimas ya jornadas arte educación y ciudadanía llevamos siete años ...y este año lo dedicamos al séptimo arte... ...como una de las herramientas de educación... ...que es uno de los principales motivos de estas jornadas... desde el inicio y siempre lo hemos entendido así... Fue, ...lo entiende exactamente igual que nosotros... ...o sea que no hacía más que falta la música... ...para que las dos parejas de baile salieran a, a la pista. En sí. los últimos años, esas siete jornadas que mencionaba Sonia... Pues eh, lo que intentamos es cada año abordar temas diversos que nos preocupan y nos ocupan mucho en nuestras escuelas y creo que en muchas otras. Hemos hablado de artes plásticas hace unos años, hemos hablado también de música. Como decía Sonia, este año nos ha peticiado el cine. Pues todos hemos tenido un profesor seguramente genial que, que ha utilizado películas para ilustrar otras materias, ¿no? Pues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 a través de esta idea del amor, ¿no? o sea, cómo se puede transmitir el amor por el cine en, en, en un aula. ¿no? Eso es lo que me parece como muy difícil y es un poco, yo creo, lo que, lo que intentamos hacer desde, desde Cine en Curso. En Cine en Curso el vínculo este muy estrecho entre ver y hacer cine y estar siempre en los dos momentos en un mismo lugar, que es el de intentar acercarnos a algo de la intimidad, de los procesos creativos, compartir los gestos del cine hasta las decisiones, las elecciones. De utilizar el cine de otra manera en el colegio de acercar al cine, a los alumnos al cine de otra manera, chocas cómo está concebida la educación y eso te genera la primera gran frustración, la imposibilidad muchas veces de abarcar proyectos súper interesantes, súper bonitos y súper ambiciosos, porque chocas a veces con la realidad que te impide eh, establecer estas cuestiones. Somos un centro que está situado en Rivas, un centro relativamente joven, eh, pero a pesar de ello pues ya hemos hecho unas cuantas cosas, hemos desarrollado bastantes proyectos. Y uno de los proyectos que desarrollamos cada año es lo que llamamos proyecto de centro que implica la participación de toda la comunidad educativa. Yo lo he titulado Divertirse y Crear porque es lo que creo que nosotros hacemos, es mi, mi objetivo siempre en los talleres, que nos divirtamos y que también eh, creamos, ¿no? que los chicos y chicas sean los creadores de, de sus propios mensajes. ¿no? Bueno, después de venir a los talleres yo tengo otra forma de ver el cine, eh, porque juego diferentes roles cuando estamos grabando y aprendes a apreciarlo desde todos los puntos de vista que tiene. Luces para Aprender surgió en el año 2012 como un proyecto básicamente dirigido a las escuelas de comunidades rurales de nuestros países latinoamericanos, que a su vez es el origen del cortometraje que pues, Javier Fesser, pues nos ha hecho.